no podemos llevar incertidumbres. Y esto que sucedió en el 16. Julio, no podemos, cuando tú hablas no de ah, te del 16, a qué me refiero al Partido Revolucionario Moderno. Esto que pasó ahora, ahora en el 16, no queremos que pase en el 20. En las elecciones venideras. ¿Y, y qué se pasó? Se necesita una junta electoral diáfana, Pero con árbitros, no voceros.